Estás a punto de investigar y conocer la verdad con Oxlack Castro. Durante el día, los centros comerciales se convierten en espacios públicos donde miles de personas conviven a diario. Compran, se divierten, pasean, platican, observan, se distraen. Las cámaras de seguridad a cada momento los vigilan sin que nada escape a la vista. Algunas veces captan tragedias, delitos y curiosidades. Los policías se encuentran ahí 24 horas para mantener estos espacios en orden. Pero de noche, cuando ya todos se han ido y aquel lugar queda solo, en silencio y siendo víctima de la oscuridad, las cámaras de seguridad y guardias experimentan cosas que causan escalofríos. La Niña Invisible de Plaza Metrópoli. La siguiente historia me llegó a mi correo acompañado de un video grabado en una plaza comercial de la Ciudad de México. Este video es muy diferente a todos los que hayamos visto sobre fantasmas. El policía que veremos en el video sufrió un encuentro con algo sobrenatural que no creeríamos si no es porque fue grabado por la cámara de seguridad. Ocurrió dentro de la Plaza Metrópoli de la Ciudad de México. Los policías hacen sus rondines como cada noche, pero uno de ellos al acercarse a un área de comida, descubrió que una niña se encontraba sentada en una mesa. El policía narró que la niña que se encontraba ahí le dijo que esperaba a su mamá que había ido al baño, por lo que el guardia extrañado en primera instancia Acompañó por unos segundos a la niña, mientras seguía haciéndole una serie de preguntas. En el video lo vemos incluso tocando su cabeza, tratando de hacerla sentir segura mientras se encontraba sola. Indicándole que ella no debería estar ahí. Y es entonces cuando se comunica por radio con sus compañeros para alertarlos de la presencia de aquella niña. Pero desde el cuarto de vigilancia le indican que en la cámara de seguridad... No se ve que esté con ninguna niña. En la siguiente toma se ve al policía desorientado, alejándose del lugar para terminar corriendo después de abrir una puerta. Se informó que el policía terminó siendo atendido médicamente y le realizaron pruebas para descartar que estuviera bajo los efectos de alguna sustancia alucinógena, a lo cual resultó negativo. ¿Qué habrá visto aquella noche el policía que las cámaras de seguridad no lograron capturar? Es la pregunta que se continúan haciendo los encargados de la vigilancia de aquel centro comercial, en donde al parecer junto a las personas que acuden diariamente, deambula una niña invisible, que por las noches, cuando las luces se apagan, reina el silencio y el frío de aquel solitario lugar cala en los huesos, ella se deja ver. A toda la legión Oxlack de la Ciudad de México y Estado de México les tengo una super sorpresa Porque voy a estar en su ciudad el 21 de octubre en Ciudad de México Cerca del Monumento a la Revolución es el Salón de los Ferrocarrileros Si ustedes ponen ahí en, en Google Salón de los Ferrocarrileros les va a dar la dirección Y van a ver que está a una cuadra del Monumento a la Revolución Allá nos vemos el 21 de octubre voy a estar en el evento de la Estación Juguetera es la segunda exposición que se hace sobre juguetes antiguos, vintage y también coleccionismo moderno. Así que allá nos vemos. La entrada es completamente gratis y quiero ver a toda la legión Oxlack de la Ciudad de México y del Estado de México. Que nos veamos ahí porque les voy a dar una conferencia, les voy a llevar regalos y también nos vamos a tomar fotografías, me van a contar sus experiencias paranormales y muchas sorpresas más en la descripción de este video les voy a dejar el link de la página para que vean todo lo que va a haber ese día 21 de octubre en el salón de los ferrocarrileros, allá a una cuadra del monumento a la revolución. El evento es completamente gratis, así que quiero que vayan con sus amigos, con la novia, con los primos, con los sobrinos, con los tíos, con los papás, toda la familia, vaya porque les voy a llevar muchos regalos y sorpresas. La primera vez que voy a estar en Ciudad de México en un evento gratuito y les voy a hablar sobre mi incursión en History Channel, sobre lo que es YouTube, sobre mis colecciones y sorpresas. Les voy a llevar también parte de mi colección que ven aquí atrás y una vitrina que tengo de este lado para que vean parte de lo que yo colecciono que son los monstruos y criaturas extrañas que he traído desde Japón y también he conseguido en Estados Unidos en Europa y aquí en México. Así que les voy a llevar muchas cosas. Allá nos vemos y es un honor y un gusto que nos veamos ahí en este evento de Juguetes Vintage. Para que ustedes conozcan más el mundo del coleccionismo. Y también les voy a llevar a Morty que está ahí atrás para ver si se toman una foto con él. Y una sorpresa más, pero esa no se las voy a contar. Allá nos vemos 21 de Octubre en la Estación Juguetera Segunda. Edición.